Ya son 12 años. El universo del espectáculo nace un 19 de octubre como un programa dedicado al mundo del arte y el entretenimiento. Y durante estos primeros 12 años ha sido cronista y difusor de los hechos más resaltantes del espectáculo nacional e internacional. Y su presidente, productor, locutor, ha entrevistado a figuras del espectáculo nobles y consagradas. Damas y caballeros, así comienza la noche que reúne toda la familia de artistas en Venezuela. Los premios, el universo del espectáculo 2012. En su sexo hoy el Galardón. Una votación Para se aplaudir Para agradecer Tu canción, tu actuación Tu gran producción que entregaron su corazón ese mismo con el cual regalaron no todo lo mejor del cine y la televisión en la radio el teatro del año que pasó hey.